Bueno, buenas tardes y gracias por, por estar aquí. ¿eh? Gracias a, a todas y a todos. Ten el título de, de la conferencia de esta tarde, conferencia-debate, es Radiografía del Informe Económico de la Conferencia Episcopal. Para ello, contamos con Enrique Ruiz, que está aquí a mi lado. En primer lugar, te doy las gracias en nombre de, de Valencia Laica, organizadora del acto, y también colaboran a Valle, está aquí Marc su presidente, luego diré unas palabras, y el colegio mayor rector Peset. Bien, Enrique eh, es de Rivas, eh, ha sido presidente de Rivas Laica, es una organización que también está adherida a Europa Laica y sigue estando en, en la Junta Directiva. Es economista. ...y la conferencia que nos va a dar esta tarde... ...que ha venido expresamente de Rivas a, a Valencia... ...y se tiene que marchar en el último tren... ...el de las nueve... ...es un trabajo que lleva haciendo desde hace años... ...y es el trabajo de estar ahí en las cifras... ...y tratando de demostrar... ...pues que la Iglesia Católica... En ...los datos que da no son ciertos... ...pero yo digo que es un trabajo muy costoso porque hay que estar ahí eh, analizando y los numeritos pues no siempre son, son tan fáciles. ¿no? Entonces, eh, su trabajo está publicado en nuestra web, tiene más de 100 hojas y lo que él va a hacer hoy es hacer una condensación para que aquí en Valencia pues nos enteremos eh, un poquito más o, o menos, para o accedemos a, los 100, a las 100 o nos quedamos... ...con esas claves que quizá nos sirvan para luego profundizar más. Quería decir que Rivas es un referente en, en la lucha por el laicismo. Rivas es uno de los municipios que se adhirió a la red de municipios por un Estado laico. Pero allí han ido un paso más allá que ahora está sirviendo de modelo... ...para todos los demás municipios, como el caso de Valencia, que también están en la red pero que todavía no han elaborado lo que ha hecho Rivas, que es un reglamento, es decir, unas ordenanzas para que esto de la moción de la laicidad tenga un recorrido y tenga una concreción, porque hacer unas declara una declaración y somos un municipio que estamos por el Estado laico está muy bien como declaración de intenciones. Pero si eso luego no se acompaña de unas, un reglamento, que es lo que ha desarrollado Rivas, y ya digo, está sirviendo de modelo en todos los municipios del Estado español. De hecho, a Joan Ribó se lo, se lo entregamos hace unos meses, que lo, lo miraran, que lo tuvieran en cuenta, y a partir de ahí… Bien. Entonces, eh, yo quiero emplear eh, poco tiempo lo último que diría… Es que para Europa laica es muy importante que la ciudadanía esté informada. Nosotros, no, nosotros y nosotras no nos gustan los dogmas, pero sí que queremos una ciudadanía que se informe, que tenga conocimiento y que luego decida. Por lo tanto, con los datos que, que Enrique nos aporte, pues eso va a servir para que tengamos más claridad. Y, y bueno, darle las gracias de nuevo, que enseguida tomará la palabra, pero voy a voy a presentar también, aunque ya lo conocéis, a Marc Abanilles, amigo, presidente de, de Avall Participamos en muchos actos eh, junta, conjuntamente, defendemos el, el laicismo y, sobre todo, luchamos contra los privilegios de la Iglesia Católica, que son muchos, que son económicos, que son simbólicos, que son ideológicos. Pero también quisiera decir algo porque hay que poner en valor las cosas eh, buenas que se hacen. Marc es un activista y precisamente ahora está ultimando el viaje de la caravana solidaria al Sáhara. Eh, ya tienen la ambulancia, se van el jueves. Es que a mí me parece muy importante subrayar esto en la gente cuando hace trabajo. Y también llevan un coche de bomberos de la ONG Bombers Mon y eso pues tiene mucho valor y por eso, por eso lo digo, ¿no? Este verano también estuvo en las comunidades indígenas de Colombia, por lo tanto tenemos aquí, pues, a unas personas, pues, luchadoras como, como toca. Así que un placer que estéis aquí los dos y le doy a Mar la palabra, que ya sabe el que va a ser breve y luego ya escuchamos a, a Enrique Ruiz. Bueno, gràcies, Raquel, la... Sí, muchas gracias por la referencia, Saja, en fin. Una sorpresa agradable. Bueno, voy a, Ay, voy a... Voy a, hablar... Voy a hablar en... Sí, sí, en castellano, porque claro. Enrique no entiende. Vamos a hablar en castellano. No, como hoy va, hoy va de, de mentiras, luego supongo que Enrique nos desvelará unas cuantas, yo podía mentir ahora porque casi llego tarde. En fin, con tanta comodidad como dice Raquel, yo vengo en transporte público y no sé por qué me fui a la nau. Y porque vamos mucho allí. Me fui a la nau, pero vamos mucho allí, digo que no llego, que no llego y bueno, acabo de llegar ahora mismo corriendo. Vale, yo seré breve también porque, en fin, lo interesante es lo que nos pueda comentar Enrique, pero sí quería comentar un par de, de cosillas o de aspectos para situarnos un poco en el entorno de, de, de lo que son las mentiras, ¿no? O sea, de la mentira en general cuando una organización como la Iglesia, que a lo largo de, de la historia se ha caracterizado por, por falsedades, por mentiras, por su apego al poder, a lo material durante siglos, entonces, bueno, yo les prevengo para que no se sorprendan de nada de lo que pueda decir Enrique. En sí, cualquier cosa cabe, ¿eh? no nos tiene que venir a sorpresa. Y en segundo lugar, yo quería comentar, pues eso, que hablando de mentiras, ya en la sociedad nos hemos acostumbrado un poco a, a lo que son las mentiras, ¿no? O sea, a chapotear en ellas, a reír, a ignorarlas, a darlas por verdad. Son mentiras que se renuevan periódicamente y, en fin, lo que dan es o una satisfacción. Parece que el ser humano tiene una cierta satisfacción para regodearse en la mentira, no sé muy bien por qué. Somos la única especie que, que, que miente y ama la mentira, los animales no, no mienten. Mentiras que lo que hacen al final es convertir lo que es real en una utopía, o sea... Dejar las cosas para más adelante, construir una especie de cielo virtual para enmascarar un poco el infierno que, que para mucha gente supone esta vida. Da lo mismo que estemos en un periodo electoral o, o que no, da lo mismo que estemos en periodo de, de paz o en periodo de, de, de guerra. Se trata de alimentar falsas esperanzas y crear sobre todo ilusiones posibles. Aquí todo el mundo miente. Se falsea, se esconde, se retuerce, se oculta, se posturea, empezando por la Iglesia, desde luego. Se, pero se miente desde la política, desde la economía, desde la ciencia y todo ello ampliado por los, por los medios de comunicación. Pero mentir no solo decir mentiras, también hay verdades a medias que, que, que hacen mucho daño. Yo quisiera poner un par de ejemplillos. Uno, por ejemplo… Es el tema de las pensiones, que bueno, dirá, no tiene nada que ver con esto, pero yo quiero situar el entorno general de la mentira. Nos están machacando con que con la previsión que hay de la, la, la edad de jubilación está puesta desde principios del siglo pasado y que con la, edad, la previsión que hay de vivir, la edad de jubilación tendría que estar en 89 años. Eso nos lo machacan continuamente. Lo que no nos van a decir es que la jornada de ocho horas está puesta desde 1919, y con la automatización y la maquinaria que hay deberíamos trabajar como una hora al día. Eso no nos lo dicen. Es para ir situándonos en el entorno de en qué ambiente nos movemos. También, por ejemplo, nos mienten cuando dicen que lo de salvar el planeta básicamente es reducir las emisiones de CO2. Y, y no es verdad. O sea, digamos que salvar el planeta al final lo que tiene que, todos tendríamos que cambiar la forma de vivir mucho más austera y por lo menos hoy en día, no estamos dispuestos a hacerlo, parece. Entonces, pues bueno, es una mentira que nos gusta, hay que reducir el CO2. Ya termino, es muy breve. También resulta que quienes acaparan la riqueza en este mundo son quienes mercantilizan todas las relaciones y quienes no duran en destruir el, el ambiente si hay un negocio que, que hacer, han conseguido que la, que la sociedad vea como totalitarios ...y fascistas a quienes tienen la mala idea de enfrentarse a ellos... ...y han conseguido acallar las protestas con la maquinaria... ...que al fin y al cabo quien reprime son ellos... ...otra mentira que en la sociedad cala mucho. En fin, que nos rasgamos mucho con las vestiduras... ...las vestiduras cuando somos conscientes del engaño... ...pero eso no es cuestión, eso no es suficiente... ...es una cuestión de supervivencia, el saber, aprender... ...descodificar los mensajes de quién vienen... ...quién está detrás de quién los lanza... No es ninguna broma el camino por el que nos quieren hacer seguir. Entonces yo preguntaría dos cosas. Yo quisiera que algún día no tengamos que preguntarnos y lo vimos venir, porque si no lo vimos venir, mal asunto. Pero sería peor decir lo vimos venir y no hicimos nada, eso sería peor. Bueno, entonces ya les dejo con Enrique. Ya he situado el entorno general de las de lo que son las mentiras. ¿eh? Así que cuidado con lo que dice. Muy bien, buena introducción. Me lo ha dejado chupado. ¿eh? Vamos a ver. Eh, buenas tardes, antes que nada. Eh, eh, este informe es un informe que vengo haciendo desde hace 10 años, aproximadamente, no exactamente, eh, desde que empieza eh, la conferencia episcopal a editar un informe al que viene obligada, en principio, por, eh, por la firma del acuerdo concordatario de 2006. No sé si recordáis, hubo un problema con el IVA, eh, hubo dos diputados, un diputado italiano y uno español, de eh, Billy Meyer, que denunciaron en la comunidad europea el que la Iglesia estaba beneficiándose de, del IVA y de que no cumplía la directiva europea sobre IVA. El, la Comisión Europea advirtió varias veces a España, diciéndole que si, si estaba incumpliendo la Iglesia alguna cuestión relacionada con las exenciones, pues iba a tener que castigar y multar pero multar al Estado, no a la Iglesia, claro, y tras sucesivas amenazas llegó un momento en que negociaron. Y en 2006, no sé si recordáis que había una vicepresidenta que se llamaba De La Vega, se apellidaba, que empezó, empezó a hablar de vamos a tener que sentar la mano a la iglesia, eh, parecía dejar traslucir, esto se le ha acabado, se le ha acabado el chollo a la iglesia, vamos a tener... Y a partir de aquel momento yo me eché a temblar, porque cada vez que dicen de sentar en la mano a la iglesia salimos perdiendo todos y todas. ¿no? Y, y efectivamente, eh, poco después firmaron un acuerdo por el cual la iglesia iba a tener que pagar el IVA, el IVA pero por el que eh, la iglesia católica hizo un excelente negocio, como luego os contaré. Esto viene a cuento porque en la memoria, que está muy pegada a lo que, a lo que va expresando la Iglesia Católica... Eh, yo no me permito eh, ninguna licencia poética ni investigadora, yo no soy un investigador, no soy un periodista, a mí me llama Munarri, me llama bastante, les doy alguna pista y digo vosotros que sois periodistas de investigación, tirar por ahí, preguntar, y, y, pero, inquirir, pero yo no soy periodista de investigación, yo lo que hago es que cojo los números y los cotejo, veo si cuadra o no cuadra, veo lo que falta, veo dónde están las opacidades eh, y, y todo lo que, incluso, y por supuesto, veo dónde están las mentiras, ¿no? Eh, para hacernos una idea, por empezar, porque la idea mía es estar como mucho tres cuartos de hora, hasta y media, y para que luego podamos tener tiempo para que hagáis preguntas, podamos charlar y, y yo creo que ahí en el cuerpo a cuerpo eh, se resuelven más dudas. ¿no? Eh, es compleja porque la memoria tiene ahora ya, nació con veinte y pico folios y ahora tiene ya cien folios, cien eh, páginas. Eh, pero en todo caso voy a dar unos apuntes de algunas de las cuestiones para eh, que... Si alguien tiene interés, yo no recomiendo a nadie que se la lea eh, de seguido, como se dice, eh, sino que utilice el índice para, en alguna cuestión sobre la que le interesa, eh, tomar el apunte ese y, a partir de ahí, preguntarse, inquirir e investigar. ¿no? Eh, por tanto, eh, para que quede claro que no es, un, no es una novela que leerse de corrido. ¿no? Me gustaría empezar diciendo una cosa, para contextualizar, y no es demagógico, en Europa Laica eh, venimos investigando aproximadamente, haciendo una aproximación de a cuánto pueden ascender eh, el montante de los privilegios fiscales de la Iglesia en España. Eh, ya hace tiempo que lo venimos haciendo y estamos ahora mismo en torno a unos 11.600, 12.000 millones de euros. Eso es prácticamente, es algo más del 1% del PIB español. Eh, como quiera que hay muchas personas a las que esto del laicismo y de los privilegios de la Iglesia les suena obsoleto y no está en, la orden del, en el orden del día, hay cosas mucho más urgentes, efectivamente, pues eh, a mí siempre me gusta contextualizar. ¿no? Eh, estos estos 12.000 millones, 12 millones anuales, eh, efectivamente, ahora, hoy día no son una prioridad para ningún gobierno en España, pero para hacernos una cosa, una idea somera de que no son bagatelas, basta decir que, que con este dinero público se podría proveer a un hogares españoles que tenían todos sus miembros en paro a finales de 2018. Digo un millón de un millón de hogares a un ingreso mensual medio por familia de 923 euros. A un millón de hogares con 923 euros. Eh, obviamente no estoy diciendo, no estoy haciendo de maoje, diciendo que eso podría llegar a alguien y decir, venga, vamos a repartir esto, a estos 900 por familia. No estoy diciendo, estoy diciendo que, que, que me interesa destacar este dato para que tengáis en la cabeza el contexto de, de qué dinero estamos hablando cuando hablamos del de beneficio fiscal de la Iglesia en 12.000 millones de euros. ¿no? Bueno, y ya comienzo. Eh, hay una cosa básica... Que, que es una auténtica mentira, pero a modo de calamar gigante viene haciendo la Iglesia Católica la Conferencia Episcopal eh, todos los años. Y es, ellos están obligados a hacer una memoria, una memoria que, como el acuerdo que firmaron con el Gobierno Socialista en 2006, le obliga, cuando le subieron el IVA, le obliga a, a la Conferencia Episcopal a elaborar una memoria justificando el importe que... Eh, se ingresa, que se lleva de la asignación tributaria. Eso de la asignación tributaria, para que lo entendáis, es el dinero que le da el Estado a la Iglesia como consecuencia de las X que ponen algunos señoritos y algunas señoritas en la declaración de la renta. Dicen, a favor de la Iglesia Católica, ponen una X. Entonces, a final del año, el Estado lo que hace es ve cuál es eh, la renta de esa persona, calcula el 0,7, suma todas esas cantidades de los que han puesto la X y… Ese importe al año siguiente se lo da a la Iglesia Católica. Bien, obviamente, quien pone la X ya lo dice, en eso sí no miente la Iglesia Católica, dice, pon la X si no te cuesta nada. Efectivamente, el que pone la X no pone ni un euro de su bolsillo, ni uno. El dinero lo ponemos todos y todas a escote, porque como ese sale de los presupuestos de la casa de la caja común, de donde sale todo lo que tiene que ver con eh, los recursos públicos, pues obviamente eso lo pagan y lo pagamos los católicos, los eh, sintoístas, los musulmanes, los ateos eh, todo el mundo, los, eh, todo el mundo en general, ¿no? Por tanto, efectivamente, eso no sale del bolsillo de los que ponen la X. Pero el problema es que a lo que está obligada la Iglesia es a justificar el dinero que se lleva como consecuencia de, ese, de eso que le da el Estado, de las X. Y entonces la memoria es un juego cada vez más, más curioso. Dedica cada vez menos espacio a justificar lo que, lo que se lleva del IRPF, se lleva 263 millones en el 2017, 263 millones de euros eh, luego hablaremos de otras opacidades, de otras mentiras y de otros ocultamientos, ¿no? Pero eh, esos millones de euros. Y para eso lo único que hace es un cuadrito en el que dice ingresos y gastos y con esos numeritos ya ha justificado la cuestión, dedica práctico, todo lo demás, muchos numeritos y mucha eh, cuestión a, eh, lo que hacen de apóstolo y tal. El 10% de la memoria se dedica a eso y el otro 90% se dedica a otras cosas que nadie le ha pedido que nos explique. Porque, claro. A lo que viene obligada y a lo que el Estado le obliga es a que justifique esos 620 millones. Pero al resto de los ciudadanos no les importa, salvo que sean católicos y quieran informar si tienen sus medios, si la Iglesia Católica hace apostolado, si da de comer a cuantos, no sé cuántos mendigos, si tienen las misiones de China o de, o de África no sé cuántas personas... Eso es algo que puede corresponder a, a lo que tiene que ver con el apostolado de la Iglesia Católica y de los cristianos, pero al resto de los humanos no nos, no nos tiene por qué interesar. Bueno, pues a eso y a los supuestos beneficios que realiza la Iglesia Católica por todos nosotros y por todas nosotros es a lo que dedica el resto de la memoria, prácticamente el 90%. Eh, siempre que hablo de la Iglesia y de la jerarquía católica específicamente, en realidad hay que. Hay que convertir rápidamente eso. Si alguien tiene la obligación de hacer algo, alguien tendría que obligar a la Iglesia a hacerlo. Yo siempre pienso en el Estado. Son los poderes públicos los que están obligados y estarían obligados a fiscalizar a la Iglesia católica. Eh, la Iglesia mira por sus intereses, pero eh, las personas que, que gestionan lo público y gestionan el interés general son los que tendrían que tener eh, cuidado con estos temas. Eh, sin embargo, lo que se hace es, con esta memoria de la Iglesia Católica, de la Conferencia Episcopal, todos los años, porque... Lo que publica en la conferencia episcopal sale en su página web y es una página con muchos colorines, pocos datos y luego hablando mucho. dice sí, bueno, nos llevamos un dinero, pero ¿y lo que hacemos por la sociedad? Y empiezan a, a contarnos unas historias tremendas. ¿no? Eh, hasta, ahí, hasta ahí la cuestión. El, el problema está en que no se dedica a lo que tenía que dedicarse. Solo, como digo, 11 páginas de toda la memoria se dedican, son objeto de la memoria. Y el resto, actividad evangelizadora, celebrativa, etcétera. Eh, yo no sé, yo no sé si conocéis un poco, eh, quizá a lo mejor ya lo, ha, lo habéis explicado en otra ocasión. Eh, Todas las mentiras en torno a las que giran, todo lo de la asignación tributaria, no podemos entrar porque se nos iría el tiempo, pero lo fundamental es, eh, con la asignación tributaria, el, el señorito que pone una X no pone un euro de su bolsillo. Eh, el dinero, esa es la otra cuestión importante, el dinero que se recauda no es para hacer apostolado, no es para hacer acción evangelizadora ni para hacer caridad, el dinero es para, para muchas otras cosas, pero fundamentalmente para pagar los sueldos de… Casi 20.000 curas en la diócesis, eh, los obispos, eh, los cardenales, eh, la, la Curia Española eh, y los gastos del episcopado. Básicamente, el 75% de ese dinero se va en eso. Por tanto, eh, cuando la Iglesia Católica eh, dice, Urbi et Orbi, darnos dinero, Urbi et Orbi, darnos dinero porque es que si no, no podemos hacer actividades caritativas. Pues se da la paradoja de que, eh, de que actividades caritativas. ...con la cantidad del IRPF se dedica aproximadamente el 1%, aproximadamente el 1 de los recursos utilizados. Iba a ponerle una coma, pero no voy a ser tan generoso. El 1% de los recursos de la asignación tributaria se dedica exclusivamente... ...de lo que se llama la asignación tributaria, se dedica a actividades pastorales. Eh, si le incluimos a ese 1%, el 2,4% que dedica a Caritas. Pues ahí entre en esas actividades pastorales tendríamos un 3,4. Pero eso es todo lo que dedica la Iglesia Católica del dinero que saca de la asignación tributaria, y por tanto está engañando de manera de manera abierta a los feligreses y a, y, y a toda la opinión pública cuando mmm, proclama por todos sus medios de de comunicación y propaganda, que yo llamo agitpro de agitación y propaganda, el que este dinero se dedica fundamentalmente al apostolado. No puedo entrar en más detalles, pero hay otra cuestión en la que la Iglesia eh, también miente, porque hay formas de mentir que es ocultar o minusvalorar o poner con letra muy pequeña. Es un juego eh, es un juego que muy divertido, pero claro, hay que, hay que, hay que quemarse un poco los ojos con, con lo que dice la memoria. Eh, pero es una cuestión muy interesante. Había un, un, un ritornelo que... que, que en todas, aparecía en todas las memorias siempre que decía, bueno, ya la Iglesia se ha consolidado en torno al 35% de las declaraciones, sabéis que… Eh, bueno, Siempre juega cuando llega febrero o marzo, da dos cantidades las declaraciones que le han señalado a ella y el importe. Y con eso, si hay algún dinero más que el año anterior, lo ponen letras gordísimas. Hemos recaudado tres millones de euros más y aquello parece que, chuta, nunca hablan de porcentajes. Bueno, Han estado durante años hablando de que se consolidaban en torno al 35%, es decir, que el 35% de las personas que hacían la declaración de la renta ponían la X, ...a favor de la Iglesia, y digo a favor porque lo dice la propia Iglesia, o sea, en plan plebiscitario. Eh, ahora diré por qué lo del plebiscito, ¿no? Eh, pues lo cierto es que ya hace tiempo que ya el 35% de las declaraciones no se ponen a favor de la Iglesia. Ahora mismo se está poniendo el 33,3% del total de la declaración. Va bajando año a año, poco a poco, aunque es verdad que recaudan más, porque... Eh, ...porque aunque incluso haya menor número de recaudación y de declaraciones a su favor... Hay los, los declarantes de mayor nivel, de mayor capacidad económica, aportan más y, por tanto, eh, de alguna manera enmascaran el hueco. Pero, si lo calculas porcentualmente, están bajando casi medio punto porcentual prácticamente todos los años, lo cual a los laicistas es algo que que bueno, nos enorgullece, sobre todo porque es algo. Siempre cuando se habla de estas cosas dice, bueno, y contra la Iglesia, ¿y qué podemos hacer? Es un magma, es como es como Mazinger, ¿no? ¿Cómo podemos derrotarlo? ¿no? Y salimos todos eh, pesimistas. ¿no? Yo creo que este gota a gota de la actividad eh, de la actividad laicista va calando. y... y entre otras cosas, no nos queremos, por supuesto, apuntar todo el mérito de este descenso, pero, pero las campañas que venimos realizando en Europa Laica en torno a no marques la X del IRPF ni tampoco la de, eh, la de, la de asuntos sociales, luego podemos hablar por qué, eh, yo creo que va calando entre las personas. Bueno, eh, no voy, a, no voy a, a decir más, porque ahí hay un juego que es un poco perverso. Eh, claro, ya sabéis que en el 2000… Porque desde el 2000 hasta, hasta el año eh, 2006 hubo ahí una batería de... Cada dos años recibía un aguinaldo a la Iglesia Católica. Eh, bueno, en el 98 les dio a Aznar lo de la inmatriculación y se encontraron con las inmatriculaciones. En el 2000 dijo, esa es otra historia también interesante, hasta el 2000 en la declaración de la renta había que poner una u otra X. La Iglesia dijo, hombre, no, es que, claro, no podemos competir con, la, con las declaraciones sociales, con los fines sociales, no, no que sean los dos buenos y el gobierno le concedió, vale, el 05 para uno y entonces y el 05 para otro, con lo cual ya se detraía un 1%, un, un 1 de toda la de la declaración, ¿no? eh, eso en el 2000 en el 2002 se aprobó la maravillosa ley de mecenazgo, con la que con la que el propio Fernández Jiménez Barrio Canal, que es el, el el que manda en las cuentas de la Iglesia en España, dice que nosotros ya no necesitamos ni SICAP, ni ni inversiones extrañas, ni paraísos fiscales, desde que tenemos la ley de mecenazgo. Eh, es que, y él está aconsejando, la ley de mecenazgo es un puente de plata, o sea, no hay ningún problema. Y es cierto. Luego, luego, entro, sí, luego entro en eso. Eh, luego se aprobó la ley de haciendas locales en el 2004, en el que, además, se excepcionaba a los centros concertados. Y luego, en el 2006, tuvieron el aguinaldo de, por, por Navidad, del 0, subirles el 0,5 al 0,7. Por tanto, ha habido una racha de cada dos años, parece que… Eh, le caía un privilegio y no del cielo, le caía del Estado y siempre de algún gobierno, como es lógico. ¿no? Eh, voy a seguir. A Apunto lo, de, lo que me decías de la ley de Mecenalgo. Un sí. poquito la ley de Mecenargo, la ley de luego lo tocaré. Luego lo tocaré. Hay otra cuestión que es completamente opaca en, el, en, el, en la información de la Iglesia. Lo lógico es que los españoles sepamos que si ese dinero nuestro va a financiar lo que se llama el culto y clero, sepamos de pe a pa, como mínimo, a cuántos eh, curas de qué diócesis se les está pagando, qué importes, qué seguros sociales, qué retribuciones eh, fijas o complementarias tienen, qué obispos y cuántos están cobrando de eso, los hay eméritos, los hay, los hay plantillas fijos, hay cardenales… Lo que se dice, bueno, esa masa salarial, ¿cómo la están distribuyendo ustedes? No busquéis en la memoria tampoco nada de eso. Eso forma parte del secreto del sumario. Algún año hemos encontrado yo en letra minúscula, en un apéndice, un numerito y tiré de ahí y al año siguiente ya desaparecía. O sea, ya casi, prefería casi no hablar porque cada año que veía una cosa... El hecho es que ahora mismo ha desaparecido. No se conoce cuáles son las retribuciones... Eh, como consecuencia de, de la asignación tributaria, cómo se utiliza ese dinero en la diócesis. Se sabe que 202 millones se envían a la diócesis y eso es como una caja negra. A partir de ahí, la Iglesia Católica no da ni una sola explicación, ni una sola. Eh, voy eh, solo para hacernos una idea, porque, claro, cuando cuento que el conjunto de las retribuciones del clero y de los obispos, con sus correspondientes seguros sociales, eh, se ha incrementado desde el comienzo de la crisis de 2008 hasta el 17, que es donde se cierra la memoria, a prácticamente entre un 54 un 55%, las retribuciones globales, como masa salarial, eh, claro, eh, esos son seis puntos porcentuales cada año, cada año. Ya quisiera algún trabajador tener no solo seis puntos porcentuales cada año, de incremento, seis puntos en ese periodo del 8 al 17. Bueno, pues... Claro, dices, han dedicado esos recursos, lo han incrementado en casi un 55%. Y, sin embargo, se da la paradoja de que cada vez hay menos curas en las parroquias. Incluso que han desaparecido prácticamente el 25% de los curas, no de los curas de las parroquias, de los que llaman ellos eh, los religiosos, han desaparecido. El año pasado eran 70.000 y, de repente, son 50.000. Y la memoria no dice, no da una sola explicación. Es decir, lo que está claro es que el descenso es eh, vertiginoso. El, en los curas de las parroquias igual. Entonces, ¿cómo se explica esta paradoja? Pues los que no tenemos información no tenemos ni que ser malévolos. E, indudablemente. Si cada vez hay menos, o, o, menos eh, curas que retribuir y cada vez se les incrementa más. Eh, una de dos, o están montados en el, duro, en el duro los curas de las parroquias, cosa que no creo, o, o se está yendo por algún lado. Luego hablaremos de lo fácil que es que se vaya solo con el ejemplo de Cádiz, de la diócesis de Cádiz, solo con un ejemplo. Eh, como decía, eh, actividad pastoral, que es a lo que te, teóricamente debe dedicarse una iglesia que se tiene por líder espiritual de sus feligreses, eh, dedica solo el 1% incluyendo, y luego lo haremos al final, lo de Cáritas, que no es precisamente actividad pastoral, aunque tiene mucho que ver, eh, en total el 3,4. El 3,4% del conjunto de lo que se saca de la asignación tributaria, de esos 263 millones. Otro apunte, luego voy a lo de los… Otro apunte, el asunto de, de, del IVA. Os comentaba lo de IVA, porque, claro, eh, cuando se le dijo, vamos a, se le ha acabado el chollo a la Iglesia con esto del IVA, va a tener que pagar… Eh, muchos nos echamos a temblar. Era, era el año 2006, empezábamos en esto del laicismo algunos y algunas. ¿no? Y, y, y, y recuerdo, porque seguíamos muy, muy, muy puntualmente la cuestión, que de repente se firmó una cosa que tiene rango de, con, de, de acuerdo concordatario, porque se firma entre el Estado Vaticano y el Gobierno, por tanto, ahí hay un acuerdo concordatario con la misma rigidez, eh, pero no se le daba la solemnidad de acuerdo con el para que aquello no pareciera tan importante, sino un intercambio de notas. Y entonces, el Nuncio enviaba una nota al gobierno español y el gobierno español le reenviaba una nota diciendo, ah, pues a propósito de eso que usted me dice, yo estoy de acuerdo. Bueno, pues en ese intercambio de notas, eh, el, la tajada que sacaba la Iglesia Católica es que es, se le incrementaba el IVA, del, perdón, eh, la financiación del 0,52 al 0,7%. ¿Qué es lo que sucede? Esto dice, bueno, pues total, tampoco es tanto, un y pico, un y pico puntos. Eh, en su momento, la Iglesia calculó, oye, es que nos está costando aproximadamente 38 millones de euros el IVA, entonces, si nos subís del 0,5 al 0,7, enjugamos el asunto de los 38 millones y podemos hacer frente al IVA. Ah, pues qué bien. Lo que sucede es que el año siguiente, lógicamente, cuando hicieron caja del 0,7, lo que había recaudado la Iglesia Católica no eran 38 millones, eran 68 es decir, tenían no solo para haber pagado el IVA de ese año, sino para… y tenía también 30 millones de euros adicionales para invertirlos, para, para, para los gastos opacos o más o menos eh, líquidos a los que ellos lo dediquen. Fue un negocio redondo. Un simple cálculo se, desde el 2007 al 2017, que he echado yo sin sin gran sin grandes problemas, eh, permite ver que la Iglesia ha ingresado… 2.760 millones en concepto de asignación tributaria desde, desde el 2007, ¿no? con este nuevo sistema de financiación pactado por, eh, por, con el Gobierno del SOE. Lo que significa que son 680 millones más de lo que le hubiera correspondido con el sistema con el 05. Es decir, recaudó 680 millones. La sorpresa viene cuando dices, bueno, y de 2007 a 2017, ¿cuánto ¿Cuánto se ha gastado en IVA? Pues sorpresa, 90 millones de euros. Es decir, la diferencia que hay entre 680 millones de euros, que es la subida de esos años, de la nueva financiación, y 90 millones de IVA, que es el total del IVA de todos esos años, es lo que se ha embolsado a la Iglesia Católica Mondo y Lirondo, es lo que le ha dejado limpio, 590 millones de euros. Sumamos y seguimos. Eh, porque hay gente que dice, hombre, también te metes con 13TV, claro, claro, si es que 13TV la estamos financiando ante todos los contribuyentes y entre todas las personas que vivimos en este país, y claro que tiene que ser objeto de la asignación tributaria, de hecho, lo pone la Iglesia Católica de Valdez. oiga, de, del superávit que tengo, porque claro, se pasan la vida mendigando, claro, como las órdenes mendigantes, mendigando subvenciones, pero resulta que siempre cuadran el resultado final con superávit, con un superávit, Necesario, porque ese superávit tiene que financiar cosas como 13TV. Y 13TV se está financiando con el dinero de todos y de todas las contribuyentes. Desde que ha iniciado sus actividades 13TV, esa es otra historia, ha perdido como unos 84 millones de euros. Eh, intentaron reflotarla, hicieron un hicieron un, una especie de, de, de, de auditoría externa, que fue tremendo, dijeron que esa era una, una, una, esta carca que estaba excesivamente politizada en la extrema derecha, que no la veía ni Dios, en sentido literal, y que y, y la auditoría externa fue contundente, está puesta por escrito, está, o sea, no, no está oculta. Eh, decían que, bueno, que, que la, la salvación, en principio, pasaba por conseguir un canal de televisión digital terrestre, que entonces el alquiler valía mucho, en torno a dos millones y medio de euros. De euros El gobierno de Mariano Rajoy le concedió una televisión digital terrestre para que no tuviera que hacer ningún gasto. Aún así sigue perdiendo dinero año tras año. Eh, solo una pincelada. los dos últimos años el superávit de, de, de la Iglesia ha sido, como consecuencia de la asignación tributaria, han sido 35 millones de euros. Bueno, pues de esos 35, 20 han ido a la bolsa de 13TV... De manera que estamos pagando también con la asignación tributaria y con el dinero público el déficit de TCTV, que, que es una emisora pues que está en quiebra técnica prácticamente. Están jugando a ver cómo eh, achican capital, cómo eh, invierten, cómo eh, le crean una línea de financiación. No me podría dar más, pero básicamente mmm, tiene que ver con la asignación tributaria. Por tanto, la Iglesia no explica nada en esas diez páginas en las que tenía que explicarnos de pie a pie a qué dedica esos 630, eh, eh, perdón esos 263 millones de euros y, sin embargo, como, como un calamar gigante empieza a expulsar tinta diciendo pues eh, todos los turistas que visitan las catedrales, eh, eh, el, el, la cantidad de PIB eh, que tenemos gracias a sus actividades religiosas, etcétera, etcétera. Eh, yo solo, por muy brevemente, como me lo ha comentado eh, Raquel, si os quería decir algo simplemente, como un esquema. Es complejo el tema de la Fiscalía de la Iglesia, pero básicamente es cierto que eh, los privilegios eh, anidan eh, en, en, en el acuerdo económico con, con la Santa Sede, que es como se llama al Estado Vaticano cuando negocia hacia afuera… Eh, y, y, el, y el resto de los acuerdos. Por eso, desde Europa Laica, llevamos eh, desde, desde hace 20 años denunciando esos acuerdos, no solo por los privilegios económicos, también por los simbólicos, por los culturales, por los educativos. Luego podemos hablar de educación, etcétera Pero esa es la base, la base. De, es el acuerdo sobre asuntos económicos en el que tra, empezaba hablando del IRPF y decía que estábamos obligados a, a sostener a la Iglesia Católica y eso está firmado entre, los, entre el Gobierno y el Estado Vaticano, por tanto, eh, miente la Iglesia Católica cuando en sus memorias dice poner la X, porque es que si nadie pusiera la X no tendríamos para hacer actividades. No, no, está usted mintiendo. Ustedes han firmado un acuerdo concordatario que tiene nivel de estados, entre estados, y, y siempre que pueden lo sacan a relucir como como se ve eh, diariamente, ¿no? Por tanto, está obligado el Estado español, a pesar de que la Constitución dice que estamos en un Estado aconfesional y que se reconoce la libertad de conciencia y que eh, la igualdad y la no discriminación por razón de, entre otras cosas, religión y creencias, eh, eh, está eh, figura en el frontispicio de la Constitución, pues a pesar de eso, eh, estamos financiando a la Iglesia Católica de forma obligada. Eh, se exenciona por el acuerdo, como digo… Todo. ¿no? Sanciones, además, cuando se habla, se habla de total y permanente. Que eso ya los tribunales europeos han dicho que, claro, diciendo esas cosas, es que eso es incalculable. Cuando alguien tiene algo total y permanentemente, pues ya no podemos ni evaluarlo, porque es desde de toda la vida y para toda la vida. ¿no? Eh, todo, el IBI, por ejemplo, templos, capillas, dependencias, residencias de obispos, sacerdotes, órdenes, congregaciones religiosas. Bueno, y por supuesto desde el 92 las confesiones minoritarias la musulmana, todo esto lo tienen todas las confesiones. Por poner un ejemplo, eh, el trasfondo que a mí siempre me permite reflexionar esto es eh, por qué tiene que tener, eh, y yo creo que además el Estado es muy culpable en esto, es fundamentalmente culpable, el dar rango de naturaleza superior a las creencias religiosas y específicamente a las católicas, eh, como si los demás ciudadanos y ciudadanas fuéramos de segunda fila, por poner un ejemplo, si a un cura que tiene, como dice el concordato, cura de almas, eh, se le exime del pago del IBI, que no realiza ninguna actividad de interés general, de interés público, entendido, es una actividad particular para sus feligreses. Los católicos son los que hay en España, más o menos, pero es una actividad particular, privada. Otros son musulmanes y otros no van a misa y otros ni se lo creen, pero es una actividad particular. Si alguien que... ¿Qué tiene cura de almas particular? Sea lo que sea eso de la cura de almas, no vamos a entrar. Y, y sin embargo, a mí se me ocurriría plantear ¿por qué no eximir del IBI a alguien que cura más cosas que almas? Por ejemplo, que cura cuerpos y que son funcionarios. ¿Por qué los médicos y las médicas de la Seguridad, de seguridad Social no podrían estar eximidos del IBI? Están haciendo un servicio de interés general, mucho más público, tiene un carácter mucho más público que el que la Iglesia Católica. ¿O por qué a los que curan mentes a los psicólogos o psiquiatras de la seguridad social que están al servicio del interés general y, y cobran del erario público, por tanto, y, y, y dan servicio a todo el mundo, independientemente de sus creencias o convicciones, no están eximidos del bien. No tiene sentido. No tiene sentido que... La Iglesia católica a las personas que tienen una determinada actividad les exima de un impuesto. Pero, ¿qué es lo que está diciendo el Estado continuamente con esto? Bueno, las creencias católicas tienen un estatus superior al del resto de los ciudadanos. Por tanto, el principio de igualdad constitucional, por más que la Constitución nos siga hablando, mientras este tipo de incongruencia siga existiendo y discriminaciones, no es real. Eh, hablo, no puedo hablar del todo el acuerdo de... pero luego... Después del acuerdo sobre asuntos económicos, junto con todos los demás, en el año 79, eh, la ley reguladora, de acción, tenía una. Eh, el acuerdo tiene, tiene una coletilla muy curiosa que dice, oiga, y al final de todo esto, yo di todos estos privilegios económicos, pero, y esto en el 79, cada vez que haya una ley de la que nosotros podamos beneficiarnos, la Iglesia levanta la mano y tiene que tener derecho a colgarse de ello. Esto está en el acuerdo, por tanto, aunque eh, Jiménez Barrio Canal diga que el acuerdo, nada, no, eso no, no, no. Cada vez que hay una legislación de la que puede beneficiarse la Iglesia, el Estado está obligado a meterla de hoz y de coz. Pasó, no voy a hablar de la ley reguladora de Haciendas Locales, porque metió ya en el, en el artículo 62 eh, las exenciones de determinados bienes públicos, pero sobre todo lo de la enseñanza concertada, que es otro escándalo, pero voy a hablar de la ley de mecenazgo. La ley de mecenazgo en 2002, eh, con el Gobierno del PP, fue la panacea. Ahí, efectivamente, en el, en, en el acuerdo, por lo menos, los beneficios fiscales estaban de alguna manera tasados. ¿no? Eh, está, está exento lo que está exento, pero, pero lo que no. Había muchas cosas que no estaban exentas. A partir de ese momento, modifica el impuesto de sociedades y declara a la Iglesia, la asimila a una, a una entidad eh, sin fin de lucro, eh, sin fin lucrativo y y le aplica a todos los incentivos fiscales que a todas las demás entidades. Eh, es importante, además, tener claro que la ley de haciendas, eh, perdón, la ley de mecenazgo, en el artículo 2 de la ley, cuando se enumeran las entidades sin fines lucrativos, entre ellas no está la Iglesia Católica. No se menciona la Iglesia Católica. En el artículo, y cuando en el artículo 3 eh, menciona, Uh, los requisitos para ser considerada como tal, como entidad sin fin de lucro, tampoco se menciona a la Iglesia Católica. Entonces, ¿parece que se va a escapar? Pues no. Al final hay una disposición adicional, novena, que incorpora a la Iglesia Católica y otras disposiciones adicionales, que es donde a la Iglesia realmente le gusta estar, en las disposiciones adicionales, porque en las leyes, en las leyes se ve todo demasiado claro. Pero en la, en la disposición adicional 54 es muy difícil aterrizar. Y ahí es donde dice a lo mejor que hay que darle a la Iglesia 13 millones todos los meses de anticipo como consecuencia de tal. Bueno, esto es un excurso. Entonces, es en la disposición adicional novena, donde se le dice, oiga, aplíquese en todos los beneficios de esta ley a la Iglesia Católica. Y a partir de ese momento. La Iglesia está eximida de intereses de dividendos, de participación en beneficios fiscales, el rendimiento de patrimonio inmobiliario, las adquisiciones o transmisiones de bienes, todo. O sea, es ahí ya es barrera libre. Ojo, que no solo para la Iglesia Católica, es también para, para todas las todas las asociaciones sin fines lucrativos, es decir, ONGs, la mayor parte de ellas, y, y las fundaciones. Yo, mmm, ese es un problema que hay en este país. Yo, yo creo que esta ley hay que, hay que pegarla un vuelco importante. Pero, pero sobre todo en, el asunto, en, en dos cuestiones. Uno, el asunto de las exenciones. En las cuestiones de las exenciones, y no podemos detenernos muchos, se está vaciando eh, toda la capacidad fiscal del Estado y, por tanto, cada vez el Estado puede hacer frente menos a los gastos públicos. Eh, por poner un ejemplo, el, el impuesto de sociedades eh, estaba en 40.000 millones hace, hace ocho años, antes de la crisis, y ahora, efectivamente, con la crisis se ha bajado. Pero es que pero es que el hoyo que provocan, el agujero fiscal que provoca, y lo ha, lo ha demostrado Hacienda, eh, las exenciones es incalculable. O sea, es, es del orden de entre 30 y 45 mil millones de euros. Claro, en este país se está muy aficionado a eh, ese clientelismo de, bueno, venga, pues te eximo las fundaciones, las fundaciones... ¿Por qué todas las fundaciones tienen que estar eximidas de todo este tipo de cuestiones de la ley de mecenado? ¿Qué fines de interés general realizan, por poner un ejemplo que me viene a la cabeza? Hazme llorar, o no, perdón, haz, hazme oír, o hazte oír, perdón, porque a mí es que me hacen llorar a la cabeza. Hazte oír, o había otra, ¿cómo se llamaba? La, la Fundación Francisco Franco, se me olvidaba. ¿Qué, qué fines de interés general eh, cubren ese tipo de fundaciones? Y muchas otras, ¿no? ¿Por qué están eximidas todas las fundaciones? ¿Por qué ONGs, que son puramente cajas de, de, de clientelares, de recaudación eh, están eximidas automáticamente. Yo creo que ahí el Estado eh, está siendo excesivamente magnánimo con el, dinero, con el dinero de todos y de todas las ciudadanas. Bueno, eh, voy a seguir. Esto realmente, esto prácticamente que he comentado, habría muchas más cuestiones, pero esto prácticamente es, es a lo que, eh, lo que se puede decir de la, de la memoria de la Iglesia Católica. Es que son diez páginas, la mayor parte, con dibujitos y con tres números. Eh, es es tanto lo que, no, lo que no aclara la Iglesia Católica que este año, por fin, me he dedicado yo a, a hacer una de preguntas sin respuestas en la memoria de la conferencia episcopal. Y no os las voy a leer, pero me salen, pues, 27 de esta primera parte solo, de la que tiene que ver con la asignación tributaria, muchas preguntas que no tienen respuesta y a las que el Estado debería dar respuesta. No digo más, ¿no? Eh, voy a seguir. Ahora entramos en, en, en lo que ya teóricamente no tendría que nos tendría que explicar la Iglesia Católica, si quisiera, en otros papeles, no en la memoria. No está obligada a hacerlo en la memoria, por tanto, que no nos confunda. No nos cuente usted el, a, a lo que dedica su actividad, explíquenos en qué se gasta la asignación tributaria, pero eh, empiezan a hablar. Entonces, por, por segunda vez este año… Yo he estado varios años eh, criticando este asunto y, obviamente, no lo han hecho porque yo lo haya pedido eh, o lo haya criticado, pero ya es verdad que era un clamor a voces. Se le pedía, hombre, ya que las diócesis están recibiendo año tras año ese dineral, que menos que haya una cuenta de ingresos eh, y de gastos de las diócesis para saber qué entra y qué sale. O sea, digan ustedes algo, porque, claro ya por fin llevan dos años en los que hacen, eso, dos cuentas, no más, ¿eh? no, no, no, no, vais, no busquéis en las transparencias, ni en el portal de transparencia, ni en ningún sitio, eh, ninguna cuestión pero por lo menos ponen en ingresos y gastos algo que parece que está cuadrado. ¿no? Y, y entre, ellos, entre otras cosas, claro, hay cosas que se dicen y hay otras muchas cosas que se ocultan. Por ejemplo… Eh, los ingresos financieros siguen siendo una un auténtico secreto, un auténtico misterio en el seno de la Iglesia Católica. Eh, un tal Javier Otero, un periodista, en, allí por enero de 2017, eh, eh, hablaba de que la Iglesia Católica estaba ingresando unos 23 millones de euros anuales como consecuencia de sus múltiples inversiones financieras. Claro, para ingresar 23 millones de euros en inversiones financieras, tal y como están los intereses actuales, tienes que tener, el Javier Otero cálculo, como mínimo entre 2.500 y 5.000 millones de euros, moviéndolos, porque si no, no recibes ese dinero, ¿no? Eh, más o menos en esa cantidad, en, en 2. 500, entre 2.500 y 5.000, en esa, en esa, digamos, aguja, estaba, estaban las inversiones financieras. La, la memoria, por supuesto, no ofrece ninguna información sobre ello. ¿no? Por tanto, la Iglesia Católica, claro que es inmensamente rica, eh, tanto por las inversiones financieras como por su patrimonio inmobiliario, del que luego también podemos hablar. Pero es, es, es un fondo, es un fondo mmm, que es insaciable, pero por otro lado es completamente opaco. Y el Estado sigue haciendo el tancredo sobre este asunto. No sabemos nada sobre este asunto y tantos años eh, de democracia siguen sin que ningún Gobierno se haya preocupado en este asunto. Y luego podemos hablar de la auditoría. Pasa otro tanto con el patrimonio inmobiliario. No, no es. Vamos, eh, os suena el asunto de la inmatriculación y os suena en Valencia también, claro que sí. Eh, no voy a hablar mucho de ello, pero ahora recientemente se ha, se ha publicitado que salen unos treinta y pico mil eh, inmuebles inmatriculados desde el, noven, 35, desde el 98. Claro, eh, por un lado no se dice que a veces se inmatriculan. ...dos o varios inmuebles más... ...en un mismo acto inmatriculatorio... ...por tanto esos 35.000 podrían ser... ...45, 60, sin ningún problema... ...pero además ahí faltan... ...claro, eh, el mandato del Estado fue desde el 98... ...desde la modificación de la ley de NAR, ...pero desde que la Constitución... ...se establece en el año 78... Eh, ...deberíamos de saber... ...qué se ha inmatriculado porque... ...desde el 78 al 98 no se podrían inmatricular... ...templos ni iglesias... ...y se han inmatriculado, están saliendo muchísimas... ...y eso es ilegal de toda duda, ilegal. El Gobierno, lógicamente, debería poner también las inmatriculaciones entre el 78 y el 98 encima de la mesa y no lo ha hecho, aparte de los problemas que pueden haber tenido los registradores para dar la, para dar la, la, esta, la, la relación. ¿no? El problema, además, es que todo lo que se ha inmatriculado ilegalmente, inmatriculado queda y la carga de la prueba recae sobre la persona que tiene que demostrar eh, que eso no debía haberse inmatriculado. Con lo cual, eso es un galimatía jurídico que si, si, que si se empezara a reír una a una las inmatriculaciones, el asunto sería, bueno, como la sumación de Franco, prácticamente. Pero a partir de ahora, o sea, dentro de 50 años nos vemos, ¿no? Eh, lo que está claro es que tanto desde, desde la asociación Recuperando, sabéis que se organizó una asociación para luchar por las inmatriculaciones, dentro de la que la, la inspiró Europa Laica en base a las la iniciativas de los compañeros y las compañeras de Navarra, cuando empezó a salir este tema, pues dentro de la coordinadora Recuperando eh, se, se está más por que se realice un acto político de anular, sencillamente de anular todas las inmatriculaciones realizadas desde el 98 de entrada y revertirlas a su estado original de entrada, en un solo acto político, porque eso, es decir, como siempre sucede, eso solo puede arreglar la política. En los tribunales no pueden. sobre los tribunales no puede recaer esa cuestión. Eh, obviamente, eh, hasta ahora ni siquiera se conoce la lista, el Gobierno no se ha atrevido a sacar la lista y la tiene desde. Desde febrero, marzo del año pasado, por tanto, mucho me temo que los tiempos son los que son. ¿no? Eh, voy a hablar también de la actividad celebrativa, que es otra de las cosas que le gusta mucho a la Iglesia tirar de bombo, porque se da la, la, la casual, se da la coincidencia de que este país y, en general, eh, es un país que se va secularizando a marchas forzadas. Cada vez se seculariza más por, por el estilo de vida, eh, la apertura, eh, la apertura mental, eh, la gente reflexiona más, la gente cada vez es más libre en sus formas de vida, cada vez hay más derechos, a pesar de lo que parezca. Y, bueno, se, la, la sociedad se seculariza, pero, sin embargo, cuanto más se seculariza la sociedad… Más privilegios fiscales, más dinero recauda la Iglesia, más privilegios no solo económicos, sino también simbólicos tiene la Iglesia. Hasta el extremo de que, de que ¿quién diría que este es un Estado a aconfesional si un día abriera, por ejemplo, el Observatorio del Laicismo? Yo os recomiendo que lo abráis. Es un ejercicio terrible, diario. Quizás no diariamente, pero es terrible. porque No hay día en el que no haya entre cuatro y diez... Eh, alcaldes con vírgenes, medallas con no sé qué, obispos con ministros, eh, eh, concejales con vírgenes. Dice, eh, bueno, ¿estamos realmente en un país aconfesional o oh, ¿alguien, alguien en el poder público de, de, de aquellos y de aquellas que tienen que defender el interés general? ¿Se cree esto de la laicidad de las instituciones? ¿Se cree lo de la confesionalidad del Estado? Esto iba a cuento de que a pesar de todo, el secularismo avanza, como avanza en lo que con un eufemismo raro eh, llama la, la, la Iglesia Católica, la, la Conferencia Episcopal, la actividad celebrativa. Es Un, un palabro de estos que se han inventado, ¿no? Sí, la actividad celebrativa debe ser por las actividades de celebraciones que ellos hacen. No, es, no lo busques en el diccionario que no aparece. ¿eh? Eh, no, no, la actividad celebrativa es, por ejemplo, eh, una actividad celebrativa son los millones de personas que van a la misa que durante muchos años, eh, yo me acuerdo de la memoria, yo me desgañitaba con la pluma, que no hay 10 millones, que estáis mintiendo, decid de dónde sacáis las estadísticas. Bueno, pues ahora ya no son 10 millones, parece que se han dado cuenta de que no puede haber 10 millones y están poniendo 7,9, pero durante mucho tiempo estuvieron poniendo en su página 10 millones de personas van a misa, todo, y estaba en todas sus páginas, en no sé qué, en, en la conferencia episcopal. Ahora ya no son 10 millones, son 7,9. Tampoco salen 7,9, simplemente cruzando lo que dice el Instituto Nacional de estadística, con lo que dice el CIS, de las personas que van regularmente a los oficios, vamos, allí nos sale más de tres con mucho, que a mí me da igual que vaya muchos o pocos, lo que estoy poniendo encima de la mesa es una mentira, una falacia, es decir, mentir, mentiras sabiendas de que de, de que se miente, como dice el diccionario, de la Iglesia Católica, que repite, pero claro, como tiene mucha capacidad, tiene muchos grandes altavoces, tiene los púlpitos en las iglesias, pero también tiene muchos boletines parroquiales, tiene emisoras de radio, tiene, también ahora se ha introducido mucho en internet, tiene muchos followers, eh, pues lógicamente a base de repetir, esto es como, como lo de Gebel, ¿no? a base de repetir que van 10 millones, todo el mundo dice, pues van 10 millones, bueno, ahora ya van 7,9 y dentro de poco acabarán yendo menos, pero esto va a menos, está claro que la sociedad seculariza, por ejemplo, los bautizos, que siempre ha sido santo y seña de la Iglesia Católica, hay un 39% menos que en 2010 respecto a 2017, un 39%, es decir, en 2017 se bautizaba al 54% de los nacidos, pero en 2010, solo, eh, solo siete años antes, se bautizaba al 71%. Es decir, los bautizados han bajado del 71 al 54 en siete años. Y eso que el bautizo es uno de los ritos, bueno, socialmente más admitido, parece que casi obligado en muchos sitios... Eh, Claro, no hablamos de las primeras comuniones, las primeras, un 18% menos que en 2010, las primeras comuniones, que también son otros santo y se Las bodas, un 37% menos que en 2010, es decir, en 2017 el 73% de las bodas, el 73% de las bodas son civiles, y en 2017 y, y siguen subiendo. Estoy hablando de datos 2017. Sí. Y, y ya dicen, bueno, bueno, pues ya como parece que hay personas que que no son muy católicas o no son muy fervientes, pero cuando se van a morir se arrepienten y entonces sí piden la, lo que llaman las unciones, que aquí sí, aquí se ponen ciegos. Pues resulta que declaran un nivel de unciones de enfermos que lo calculas con los fallecidos en 2017 y dices, si solo ha habido un 6% de unciones en el 2017, o sea que, que realmente no es para, no es para, para, tirar, para tirar cohetes, ¿no? Esta es la actividad celebrativa de la Iglesia, cada vez a menos, no estoy hablando ya, no estoy hablando de, de, de, los, de los colegios que llevaban hermanitas de la, de la caridad o no sé qué, en el que hay dos, por ejemplo, eh, dos en, en, en inmensos colegios y que siguen detentándolos, no hay más que ir, por ejemplo, a Zaragoza, en la Plaza del Pilar, hay tres conventos completamente vacíos, con tres, cuatro, cinco seis monjitas de más de 80 años, y ahí está ese inmueble, ese casoplón, lógicamente, para hacer lo que se haga en su momento. Si tiene alguna protección ur urbanística o inmobiliaria, pues no lo podrán tirar, pero si pueden, ya harán algo debajo, encima o al lado. Eh, vamos a hablar un poco de educación, porque, claro, de estos 12.000 millones de los que hablábamos… Bueno, y, voy, y, y me quedo en educación, no voy a hablar más, no, no puedo hablar más porque… Eh, lo siento, pero, bueno, eh, podríamos hablar de las catedrales, de, de, de las cárceles, de, de tantas cosas, de, del Tribunal de Cuentas. Bueno, pero la educación es especialmente importante. ¿Por qué? Porque eh, de estos 12.000 millones, de estos 11.600 millones, eh, 5.500 millones se van a la educación, a la educación de la Iglesia Católica. Eh, en 2017, la enseñanza pública recibía… Para que os hagáis una idea, en 2017, 4.400 millones de euros menos que en 2009. Bastante dinero menos que en 2009. Eh, sin embargo, la concertada en general recibía 290 millones más. Desde toda la concertada se llevaba 6.100 millones en el año 2017. Eh, estaba claro... Con la crisis, lo público se ha hundido, los estadios han dicho, no, hay que cumplir con las normas europeas. Pero, sin embargo, parece que la concertada no tiene que cumplir con ninguna norma. Y entonces, está siendo inflada, y además ya vemos cómo hay muchos ejemplos de cómo se infla artificialmente, eh, está siendo inflada eh, porque está absorbiendo en 2017, al menos, el, el mayor montante de toda la serie histórica desde que arranca desde el año 97, desde que se elabora esta eh, no voy a decir, y no podemos entrar en la discusión, eh, de que la concertación, desde luego, eh, con la escuela privada no es un derecho constitucional. Hay, hay juristas que ya, que ya han hablado de eso. La libre elección de centro no es un derecho constitucional. Eh, lo que sucede es que, claro, hay leyes… La, la, eh, Después de la Constitución se hacen leyes, se hacen reglamentos, intervienen tribunales. Entonces, la LONCE y el Tribunal Supremo eh, con una de, han, han acabado realizando, un, imponiendo una doctrina eh, según la cual se acaba convirtiendo en un derecho prestacional, como que el Estado tiene que prestar ese servicio y, por tanto, obligando al Estado. Pero de, no es un derecho constitucional como tal. Eh, de la enseñanza concertada no tenemos nada que decir, eh, sobre todo de la enseñanza concertada religiosa, católica especialmente, sus efectos discriminatorios, la segregación social, la segregación económica, el adoctrinamiento, están los catequistas, eh, los que llaman los llamados profesores de religión, que son no son más que catequistas, que se llevan también, que pagamos todos a escote eh, unos 400 eh, unos 8, no, no, 835 millones de euros todos los años. Eh, curiosamente los pagamos a escote entre todos, pero si se les despide, van a magistratura y lo suelen ganar, el juicio. Eh, cuando ganan el juicio también los paga el Estado. ¿no? La Iglesia Católica lo único que hace es nombrarlos. Es decir, eh, es como un embudo gigantesco en el que la parte grande siempre está a favor de la Iglesia Católica y la parte estrecha, en la parte estrecha estamos todos y todas nosotros. ¿no? Eh, ¿Qué duda cabe que, eh, que la enseñanza voluntaria es un negocio boyante? Hay muchos ejemplos. Es más, eh, es un negocio. Que, ...en el que aparte de los beneficios económicos... ...hay enormes beneficios ideológicos... ...y sobre todo por lo que supone de control social... ...se está formando mentes... ...menores de edad, adoctrinándolos... ...que luego serán jueces... ...luego serán magistrados... ...luego serán economistas... Eh, ...y luego serán funcionarios... En el que, que les, ...a los que les será imposible... ...ver a través de un cristal que no sea... ...el de los intereses de la Iglesia Católica... ...por tanto, claro que es importante... Eh, entre 2015, 2005 y 2015 los ingresos los ingresos de la enseñanza concertada se han incrementado un 45% de la concertada en general. Y, como digo, dentro de la concertada los colegios religiosos concertados recibieron en 2017 no menos de 4.600 millones de euros. Se dice de los conciertos que absorben el 12,5% del gasto público total en educación en España. En ningún país europeo sucede algo parecido. Pero yo digo que no es el 12,5%. Los, los conciertos absorben mucho más. Pero claro, no todas las enseñanzas son susceptibles de ser concertadas. Eh, solo se puede concertar, eh, es decir, eh, las etapas concertadas eh, son unas determinadas, las que tienen que ver con la enseñanza arreglada pero hay muchas otras etapas, como son eh, la infantil, por ejemplo, la enseñanza primaria, la, eh, la secundaria también, la enseñanza profesional y todo lo que tiene que ver con las enseñanzas especiales. Todo, toda esa panoplia no es susceptible de ser concertada. Por tanto, si realmente vemos el dinero que se lleva a la concertada, del gasto público de lo que es susceptible de ser concertado, se está llevando el 25% de esa parte. La cuarta parte de los recursos públicos se los está llevando la concertada. Eh, el poder religioso, claro, eh, en, en la concertada es tremendo, es decir, el noventa y pico por ciento, 96, 97 por ciento, están los datos en la memoria, de, de los colegios en España tienen algunas unidades, tienen alguna unidad concertada en este país, por tanto… Eh, la realidad de la concertación es así, hasta el extremo de que eh, nosotros llevamos haciendo de forma machacona, eh, eh, sin que cunda el desaliento, la campaña de religión fuera de la escuela, y entendemos la religión confesional, la religión como asignatura, entendemos que no debe caber, y la llevamos haciendo desde hace mucho tiempo, muchos años, porque creemos que no es posible hablar de una escuela pública y eh, laica e inclusiva sin que desaparezca en este país la enseñanza concertada. Y, por supuesto, la adoctrinadora, del signo que sea. Eh, no estoy diciendo que esto sea una cosa que se puede hacer de hoy para mañana, pero teniendo voluntad política, claro que en un programa de cinco años, en un plan de cinco años, esto se puede abordar. Eh, añadiendo, además, a eso la guinda de los llamados profesores catequistas de religión, que, que por otro lado, nadie sabe, es otro, ese otro incógnita nadie sabe lo que reciben eh, no se sabe qué masa salarial se llevan, empiezan a despistar. No, es que cada comunidad autónoma, no es que esta es territorio MEC, es que esta no es territorio MEC. Eh, no se sabe tampoco en qué sectores educativos, si públicos o concertados, se está pagando, porque, claro, hay catequistas en, en la pública y en la concertada. ¿En cuántos centros escolares se está dando, se está retribuyendo a los profesores de religión? ¿En qué niveles educativos? Todo esto es una… Es, es, eso sería transparencia y a eso obligaría la ética pública nada de estos eh, yo me voy a callar ya eh, me hubiera gustado poder hablar de otras cosas pero me pasó el otro día en una entrevista que estuve una hora en la entrevista y al final quedaban muchas claves siempre quedan muchas cosas pero podemos eh, digo estaba el Tribunal de Cuentas, iba a haber hablado, el tema de las inmatriculaciones ya me lo he comentado, el tema de las catedrales, el tema, solo un, un tema, no me lo vais a preguntar, pero lo voy a decir yo. El asunto de las cárceles, para que veáis hasta qué punto llega la insidia, el intrusismo de la Iglesia, y no hemos hablado del, neo, del neocapitalismo, pero tiene mucho que ver con esto y con la privatización. El intrusismo, el aprovechamiento que está haciendo la corporación católica, porque es una auténtica corporación tentacular, eh, de, de todas las oportunidades que se le brindan. El asunto de las cárceles lo he cogido como paradigmático, porque eh, hay un en el acuerdo sobre asuntos jurídicos se dice que el Estado reconoce y garantiza el ejercicio del derecho a la asistencia religiosa de los ciudadanos internados, internados en establecimientos penitenciarios. Lo reconoce. En realidad, la Iglesia Católica… Te pones a ver y dices, está realizando actividades fuera de las prisiones. Entonces, esas actividades no deberían estar amparadas por el acuerdo concordatario. Y se están realizando. Parece que nadie ha dicho nada. Y, además, no solo se están realizando actividades fuera de los establecimientos penitenciarios, que es lo que no dice el acuerdo, sino que, además, se están pagando con cargo al erario público. Y, y, por supuesto, a través de organizaciones de lo más variopintas, organizaciones católicas de todo tipo. En las cárceles están desde las hijas de la caridad, el hogar mercedario, caritas, la congregación de las hermanas Oblatas, el hogar de acogida de Maús, todas. Pero, dice, si el acuerdo dice ciudadanos internados en establecimientos penitenciarios, ¿qué hace la Iglesia realizando actividades fuera de los establecimientos penitenciarios? Es indudable que tiene que haber un Estado que permita esa, ese estado de cosas, valga la redundancia. ¿no? Pero es que, además, el acuerdo dice… Eh, que, la, que, que, que debe realizar una actividad relacionada con la asistencia religiosa. Tiene el ejercicio del derecho, es lógico, el preso eh, le obliga al Estado a estar, eh, le quita su libertad individual, y por tanto, le tiene que reconocer el derecho a la asistencia religiosa o ideológica o de cualquier tipo. Eh, pero resulta que la Iglesia Católica no solo está realizando actividades religiosas dentro de los centros penitenciarios, está financiadas, lógicamente, por el Estado esas actividades. Está realizando todo tipo de actividades. Está realizando actividades sociales, actividades de reinserción, actividades deportivas, actividades de formación y hasta actividades de asesoría jurídica. Es solo un ejemplo. Es que el Estado no tiene capacidad para que los presos que están privados de su libertad individual con, el, con cargo al erario público con cargo a todo el dinero que se recauda con nuestros impuestos, tengan esto, que es un derecho, no es algo caritativo que le viene jerárquicamente de arriba abajo, es un derecho, es algo horizontal a lo que tiene derecho el preso. Pues no, se han hecho, se han hecho con las cárceles. Y, bueno, no sigo, no sigo porque prefiero que habléis vosotros y que preguntéis, y vosotras, ¿vale? Gracias. Gracias. No Únicamente comentar que en esta comunidad autónoma sí que hemos podido acceder a los datos de cuántos profesores de religión hay y cuántos alumnos tienen, eh, pero antes no se podía. En la legislatura pasada, no, la otra, la del Partido Popular, fue una de las peticiones que hicimos desde Compromís para conocer esa información y se nos denegó. Se nos denegó la información, se nos dio parcialmente, o sea, fue una batalla y al final conseguimos acceder a ella, hubo un cambio de gobierno, tuvimos ya toda la información real y gracias a eso pudimos denunciar. Eh, la situación en la que había, que había un exceso de profesores de religión y se redujeron eh, sustancialmente con un ahorro de 5 millones. O sea, eh, esto fue gracias a la transparencia de algunos gobiernos y por eso aquí quiero que conste que, que aquí sí que se puede acceder a esa información. Y quería comentar una cuestión que a mí me, me preocupa y que Valencia Laica lo sabe, pero se la he transmitido, que es la situación en, en los hospitales. Ya que se suele olvidar, pero es que en los hospitales hay un convenio con la, con la Iglesia Católica por el cual tenemos a, a señores allí que les pagamos el alojamiento y la comida completa, están a pensión completa y un sueldo para que vayan de habitación en habitación ofreciendo sus servicios. Yo es una cosa que me, me, tiene, me tiene en shock y, y creo que, que se debe hablar de ello y denunciarlo porque es algo que estaba bastante oculto. Y, y claro, la gente hay gente que se encuentra pues que le entra ahí señor, van en bata, le entran sí, sí. en la habitación y, y claro, como entra el señor en bata, dice, ay, ya ha venido el médico, está aquí por claro. fin ha venido el médico que voy a hablar con él. Y no, no es el médico, es alguien que tiene pues otras funciones. Entonces, eh, creo que, que es un tema que hay que, del que hay que hablar y sacar a la palestra porque estamos manteniendo ahí en plantilla a un montón de gente que, desde, obviamente, desde mi punto de vista, es, es completamente absurdo y que, que les, les, los tengamos en plantilla pagándoles, dándoles alojamiento y con, eh, a pensión completa. Sí, lo hablamos en la última reunión que tuvimos con Isaura Navarro, consejera de Sanidad de… de secretaria… De, ...de sanidad, de compromiso... Y ...estuvimos hablando del tema de los hospitales... ...y es verdad, tenemos que quedar para otra ocasión... ...para ver cómo metemos ahí mano. ¿Evaristo? Quisiera hacer dos apuntes y, y, y pedir perdón. El dos, los dos apuntes son, primero... Eh, ...Marc, eh, habías dicho que había que decir la verdad... ...pero aprovechando que Enrique es economista... ...yo recuerdo que me decían que en la vida... ...habían verdades, medias verdades, mentirijillas... Medias mentiras, mentiras y estadísticas. La contestación que nos da las conferencias episcopal siempre son estadísticas. Por tanto, son grandes mentiras. No encuentres la verdad ni no encontrarás nunca. Segunda aportación. Cuando yo vi a María Teresa Fernández de la Vega ponerse la mantilla para poner recto a la Iglesia, temblé, yo también temblé. Y se pasó del, 5, del 0,52 al 0,70. Los pusimos rectos. Y luego. Aprovechando Isaura que dice que los curas de los hospitales, claro que sí, los curas de los hospitales son muy importantes, porque son las últimas voluntades. ¿Se puede averiguar cuántas herencias se hacen en los últimos momentos de la vida y cuántas herencias van a la iglesia? Algunas irán. Algunas irán, algunas irán. También es importante. Y la, la disculpa es que ya lo había dicho, lo siento, me tengo que ir. Gracias. Vale. Precisamente sobre, sobre el asunto hospitales eh, no, solo, eh, no solo hay no solo están de plantilla como se dice pagados por todo el erario público eh, sino que incluso tienen el privilegio de pertenecer a los comités de ética de los hospitales de modo que cuando eh, pero también de forma de, de, de, cuando hay que tomar grandes decisiones que corresponden a los técnicos eh, pues resulta que siempre hay un cura en función de su ética particular de su creencia particular ...emite un juicio, puede emitirlo sobre, eh, sobre una cuestión de, de una persona que, que no quiere dar a luz... ...o sobre una persona a la que hay que aplicarle un tratamiento de cuidados paliativos... ...porque diga que están asesinándole y que la vida la ha dado Dios y que no se le puede quitar... Y, y bestialidades. De eso, como ya tenemos eh, constancia, eh, pasó con Luis Montes, con, con el querido Luis Montes en, el, en, el, en, en Leganés, en el saber hecho. Pero es que, además, estamos hablando de hospitales y, y es que, posiblemente, tiene eh, la estructura más compleja eh, como operador privado de toda España, eh, aparte del Estado. Es que la Iglesia Católica... Dispone de 66 hospitales, tiene 62 ambulatorios dispensarios, tiene 802 casas de ancianos eh, y personas con discapacidad, tiene 241 guarderías, dicen ellos, siguen hablando de guarderías, eh, 189 centros culturales y artísticos, 7.800 centros asistenciales, de los que 6.000 y pico son para mitigar la pobreza, eh, es decir, es, es un magma organizativo, por eso, claro, eh, muchas veces eh, molesta cuando, cuando, cuando hablamos de la corporación católica, pero es una auténtica corporación, hasta el extremo de que precisamente con… Con, relacionado con la actividad sanitaria, eh, el economista, un periódico eh, digital, el economista.es, en noviembre del 17 hablaba de que los hospitales de la Iglesia querían ya empezar a competir con los grandes grupos hospitalarios privados para lo que constituyeron ya en 2014, de forma muy tranquila y sin levantar polvareda, eh, Hospitales Católicos de Madrid, en Madrid, HCM, no sé si lo habéis visto por ahí. Pues en la actualidad, Hospitales Católicos de Madrid son nueve centros hospitalarios, 1.800 camas, 2.000 empleados, bueno, un poco la punta de lanza de los hospitales de la Iglesia. ¿no? Ahí vamos, porque claro, en la medida en que se derrumba lo público, eh, en esa medida, en, ese, en esas aguas turbulentas del neocapitalismo, de la privatización, de la desregulación, eh, lógicamente... Eh, están pescando todos los operadores privados eh, clientelares, pero la Iglesia tiene un lugar privilegiado, las leyes, por tanto, no quepa duda de que se beneficia de ello. Bueno, yo quería nada matizar las palabras que ha dicho Enrique al principio cuando ha comentado que, hablando de la X del, del, del IRPF, que, que la Iglesia dice que no cuesta nada. Entonces, él ha dicho que es quizá la única verdad que dice la Iglesia, que no cuesta nada. Al, al que pone la X. Claro, al que pone pero, la X. pero ahí voy yo, es que es otra de las mentiras encubiertas, porque nos han hecho creer ya que lo público no es de nadie. Claro. Entonces, como, no me, como es de todos, no es de nadie. O sea, es otra mentira de las que tenemos ya metidas tan aquí, que digo, bueno, como no me lo quitan a mí, pues lo quitan del bote. O sea, para mí es, es, es otra mentira, Eso de que no te cuesta nada es una mentira, ¿eh? Y, no, es, es, se refiere a que no sale de su bolsillo, sí, bueno, eso lo, en, sentido, de en sentido convencional. Y luego yo también quería comentar, ya, ya no se trata de mentiras, ya yo creo que se trata de, de, de delitos. La Iglesia, desde que, terminó, desde que empezó la dictadura, hay como 30.000 casos de niños robados que la Iglesia sistemáticamente lo niega y se niega a dar información. Ya, eso ya no estamos hablando de mentiras, estamos hablando ya de un nivel superior, de un delito, pero que lo siguen negando y siguen negándose a dar información sobre los, sobre los bebés robados desde el año 39. El último caso se dio en el año 91. O sea, empezó como, una, empezó como un robo ideológico, pero terminó como un negocio. Y la Iglesia sigue mintiendo sobre eso y negando información y sobre los hospitales pues qué quieres que diga o si sea, el gotero lo tienes que pedir pero el cura te llega sin que lo pidas <ríe> yo solo quería decir una cosa y es que el, el estado cada vez se adelgaza mucho más y la iglesia mmm, al mar o sea a, además de todo lo que hemos dicho de la función ideológica que tiene y, y, y bueno y de, en educación lo que lo que Enrique comentaba y hemos debatido a veces es que la Iglesia ya es un competidor o una competidora económica más, cada vez, recuerdo a Antonio Movellán haciendo una ponencia en alguna jornada hablando de la cantidad de servicios sociales que cada vez la Iglesia tiene más campo ahí, en residencias, en, en bueno en una variedad de, de sitios, decías las cárceles, pero ya no solo la, lo pastoral, sino otros servicios. Entonces, claro, el Estado cada vez se adelgaza más, y, y es eso, el, el, el liberalismo, ¿no? Entonces, eh, dejemos que los mercados y sus en fin, elementos del, que constituyen ese mundo económico actúen ellos y, y el Estado es quien permite todo eso. Es decir, que muchas veces cuando la gente dice es que estáis contra la Iglesia, contra la Iglesia, nosotros denunciamos los privilegios, pero con qui contra quien estamos es contra las instituciones y contra el Estado que permite con sus leyes o mirando hacia otro lado que esto vaya en aumento y que la Iglesia bueno, sea ya un gran negocio porque incluso con el tema de la religión, y ya termino, saben muy bien que es un teatro, que es una pura ficción y un engaño, que la gente se matricula en segundo de bachillerato por la nota. Saben que ahí no es ninguna creencia y que los que están allí no creen, pero dicen, es que me viene bien. Bueno, y de verdad, las instituciones, los partidos políticos, eh, ¿van a hacer algo alguna vez? Eh, no sé. Claro, y además… Claro, siguiendo con la reflexión de, de, de Raquel, es que el problema es que esto es como todo. Eh, hay cosas en las que si no haces eh, va a ir a peor. Eh, ya os decía, aquí eh, la sucesión de tantos años porque yo creo que si hay alguna transición entre otras que no se ha hecho, lo veníamos diciendo al principio de nuestra de nuestro activismo político laicista, es la, la transición la transición digamos secular, la transición religiosa, ¿no? eh, Yo creo que esa, ese descontrol, ese no importa, eso, el hecho de que caiga en manos del Estado, pase por delante todo tipo de fechorías y ...y se sienta impune la Iglesia Católica significa que, bueno, que, que ahí en ese agua turbulenta puede, pueden hacer absolutamente lo que quieran. Y lo tienen claro, además, lo dicen con todo descaro, no, no, así, además, hacen las leyes y luego ya los reglamentos... ...y efectivamente empiezas a ver los reglamentos y, y, y, y lo tienen todo atado, muy atado. Y no solo aquí, sino incluso en la Comunidad Europea en muchas ocasiones. ¿Qué sucede? Que en este ambiente de descontrol de que con nosotros no pueden... Eh, qué es lo que piensa eh, la jerarquía católica, pues cabe todo. Si tú a alguien le das dinero para manejar y no controlas qué uso hace de ese dinero, uf, al cabo del tiempo, y hay un caso paradigmático que que de vez en cuando, claro, porque no nos enteramos de las cosas que pasan en la diócesis, a pesar de que no hay auditorías, no hay controles, no hay contabilidad, no hay nada, hay dinero que entra y dinero que sale sin saber, sin explicar a nadie a nada, hay dinero que entra de la Catedral de Córdoba y que sale a fundaciones, ya no se sabe que hay dinero que entra de la Catedral de Sevilla, etcétera, ¿no? o de la de Santiago, ¿no? 50 millones entre las tres. ¿no? Claro, eh, sin ningún control en los ingresos y sin ningún tipo de control fiscal tampoco en el gasto. Eh, ante este descontrol, luego no extraña que pasen cosas, de vez en cuando aparece como un iceberg una noticia en la prensa y dices, joder, pues es verdad, esto… Pero parece que a ningún representante público le, le, le preocupa este tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, salía en julio del 2019, acababa, estaba yo acabando de hacer ya la memoria, no pude incluir nada de ello, y saltó una, una noticia en el observatorio, que es mi fuente fundamental de, de, de beber estas noticias… Eh, que no tenía desperdicio, porque es una pelea entre dos curas en la que aflora la verdad cuando normalmente no suele aflorar, claro, porque queda opaca. Eh, el canónigo de la, de, de, de la catedral acusa al ecónomo de la diócesis, el ecónomo de la diócesis es el mandamás de los dineros de toda la diócesis, el que maneja la pasta, para entenderlos. El canónigo de la catedral eh, despedía en una carta pública al al ecónomo diciendo, con Dios, hermano, pero le hacía diez preguntas muy básicas, y, y a partir de ahí te das cuenta de lo que puede estar pasando por debajo, no en una diócesis, en otras setenta, como hay en España, ¿no? Eh, ¿no? leo el preámbulo porque es muy largo y tal, pero dice, eh, pero antes de, marcharme, de marcharte permíteme que te haga un último ruego, de cura a cura, de canónico de la catedral a ecónomo de la diócesis, permíteme que te, aunque podrían ser muchas más, te voy a hacer diez preguntas nada más, pero por favor, di la verdad. ¿Recuerdas de dónde sacaste los 30.000 euros para crear la Fundación Educatio Servanda eh, Cádiz y Ceuta? ¿Fue de alguna otra fundación? Si quieres, puedo reflejarte la memoria. Este era el tonito de la entre colegas. O sea, un tonito entre colegas. ¿no? Eh, segunda, ¿cuál ha sido el coste que han supuesto los despidos en el obispado y en cáritas Diocesana? Se habla de casi 300.000 euros. ¿Es verdad? Tercera, cuánto ha ascendido la compensación a una sociedad, a Jerón, por la devolución de la residencia de ancianos? Eh, se habla de 240.000 euros. ¿Es verdad? ¿De dónde la has sacado? Cuarta, ¿cuánto dinero se ha invertido, entre comillas, o sea, ha desaparecido, en la Fundación Educatio Servando estos años? ¿A cuánto asciende el patrimonio inmobiliario que le has entregado? Quinta, ¿qué negocio inmobiliario te llevas entre manos con la sede del Obispado de Cádiz y Ceuta que pertenece a la Fundación El Carmen? De este tenor son las preguntas. O sea, tú ves el padrino y, y, y bueno. Al padrino le deja en pequeño, ¿no? ¿A quién va a beneficiar tal? Así, hasta diez preguntas. ¿Cuánto está costando la letrada del obispado? ¿A cuánto ha supuesto la multa de la ermita de San Ambrosio? ¿Qué negocio inmobiliario llevas entre manos con el convento de las Capuchinas de San Fernando, incluida la propiedad que corresponde a la parroquia de San Perro? Bueno, le pega un repaso. Eh, claro, dice, y con esto de la política de transparencia, ya la última, ¿sabes si se ha blanqueado, entre comillas, algún dinero por parte de la Administración del Obispado? O sea, tiene claro que el dinero… Bueno, pues de este tenor, dice, por cierto, cuando te marches no olvides de, no olvides llevarte la puerta blindada que te pusiste en el cuarto de la residencia sacerdotal y llevarte de camino a esa pandilla que te ha ayudado en estos años de sufrimiento que hemos padecido todos. Eh, eh, bueno, esto pasa en una diócesis, pero ¿en que En las setentas el control de las cuentas, el control contable y el control político de la jerarquía católica es el mismo asunto. Bueno, perdona. Eh, lo primero, agradecerte y reconocerte el mérito que tiene hacer toda esa labor de inspección que, lógicamente, deberían hacer otros, pagados por, por, por, con dinero público, es decir, por el Estado. Y porque, además, hay una dificultad intrínseca en todo esto, que ya lo has apuntado, que es la falta absoluta de transparencia. Pero falta absoluta de transparencia no solo por la Iglesia Católica, que, al fin y al cabo, pienso yo, está haciendo lo que le toca que es ocultar todo aquello que sabe que le puede sonrojar. Pero yo aquí cargaría las tintas sobre la parte que de verdad tiene que defender a, al, a la sociedad, al, que es el Estado, que en este caso está haciéndose el loco o mirando para otro lado y no está poniendo los medios. Antes ha hablado el Tribunal de Cuentas, de aquí auditorías a la Iglesia Católica que yo sepa todavía no se le ha hecho. Eh, en cualquier caso, y, y ahondando en esto de, de quién es el que de verdad eh, deberíamos poner, eh, digamos, cargar la responsabilidad, yo veo que hay leyes o hay, por ejemplo, el acuerdo con, con el Vaticano, tú has dicho antes, que es, eh, con los, en el acuerdo financiero, económico, que el Estado quedaba obligado, a pesar de todo, siempre a mantener la Iglesia, eh, pero también dice el acuerdo que la Iglesia Católica debe aspirar a la autofinanciación. Bueno, pues de la misma manera que el Estado, el, no el Estado, el gobierno, los sucesivos gobiernos, pueden poner el acento, no hombre, es que tenemos que financiar a la Iglesia Católica, también podrían poner el acento en vamos a hacer que eh, se tienda a la autofinanciación. Entonces, en ese sentido, eh, bueno, y una cosa antes de hacerte una pregunta, eh, sí que mm, esta batalla, digamos, por, la, por esa transparencia no hay que darla por perdida, sobre todo por, porque yo creo que antes decías, antes mm, no se escuchaba ¿no? este tema, ahora yo ya estoy viendo vídeos en YouTube que hablan de esas asociaciones que recriminan a la Iglesia Católica, que cobran 12.000 millones de euros, 11.600, y que… y entonces es decir, están haciendo contrapropaganda porque precisamente desde que Europa Laica está lanzando este tipo de, de informes y de memorias, de estudios de la memoria, pues claro, ellos, eh, la gente se está enterando. Eh, bueno, en ese sentido, yo creo que hay que ser eh, optimista, ¿no? en ese sentido, desde tu posición en estas próximas elecciones, tú ves que… ¿Pudiera haber, hay algún partido, hay partidos que de verdad están diciendo algo sobre esto? Eh, o directamente, porque claro, aquí nos reunimos, no sé, 50, 60, 70 personas, pero luego, si los que tienen que realmente tomar el control de la situación no lo toman, ¿hay algún atisbo de esperanza? Yo me temo por lo que, por lo que yo sé, a nivel central, a nivel estatal, este es un asunto que, que o no interesa o, o quema... O, o se considera políticamente inadecuado, porque les puede restar votos a algunos, e incluso, eh, no solo porque puede restar votos, sino porque incluso en algunos partidos, el caso de, del PSOE, claramente, eh, eh, hay un lobby religioso muy potente, que en cuanto se intenta meter mano a los privilegios de la Iglesia, saltan como lobos, así de claro. Y, por tanto, eh, quiero decir que no es solo, no es solo coste electoral. ¿no? Eh, yo, en el panorama ahora mismo, no lo veo a nivel central. Eh, es, parece, se está hablando de que puede estar habiendo una, una especie de negociación entre la vicepresidenta y el Vaticano para negociar no se sabe qué, en el que ha estado entre medias la exhumación del Vaticano, pero a mí este tipo de fuegos artificiales me, me ofrece muy poca confianza. Los temas fundamentales para conseguir la laicidad del Estado y para meter mano a estos asuntos ...como son eh, el, el, el acuerdo con la Santa Sede... Eh no digo ya nada, la modificación constitucional, el tema de colaborar con la Iglesia o la mención a, a, a la Iglesia católica en la Constitución, la modificación del Código, del código Penal en lo que se refiere a, a la supuesta desaparición del delito de blasfemia, que no ha desaparecido, porque ahora se llama ofensa a los sentimientos religiosos, y, y así sucesivamente. Quizá vamos a ver en el tema de las inmatriculaciones, pero sigue en el cajón el tema de las inmatriculaciones, con lo cual dices, pues poco, poco se está haciendo. No veo ahora mismo... Eh, se hablaba de alguna ley de libertad de conciencia, pero tal y como me temo, por conocer cuál era el proyecto que tenía el Partido Socialista hace, hace años, casi prefiero quedarnos con la ley de libertad religiosa. O sea, es porque la verdad es que era era tremendo bueno, eh, la cosa es así eh, desde el activismo del laicismo tenemos que seguir eh, con lo mismo es decir tocando. yo recuerdo que cuando empezaba a hacer estos análisis eh, llevo 10 años eh, eh, yo creo que solo leía a la conferencia episcopal y a algún amigo íntimo y, y ahora, pues yo no sé, este año he hablado bastantes veces con Munarriz Ángel Munarriz, que es el que ha escrito el libro Iglesia S.A. que me ha incluido algunas cosas ahí me llama para, oye, ¿dónde ha sacado este tema? tal bueno, pues, y es un tío que tiene, vamos, está en una onda laicista muy muy parecida a la nuestra, Jesús bastante también, desde otra onda óptica, quiero decir que está habiendo ya personas que se están proponiendo investigar, arañar, y está creándose, bueno, pues yo creo que más altavoces para ello. Pero, pero hoy por hoy, a nivel político, yo no veo a nadie en el panorama a nivel estatal. Eh, que, que se muestre interesado, no digo ya nada en el tema de la educación, cuando se habla de modificar la ley de educación, se habla de todo menos de la concertada y de los, y de los, y de los eh, privilegios de los, de los eh, colegios religiosos y todo esto, o sea, cero patatero. Guillermo. Hola, buenas tardes, o oh, buenas noches Hola. ya. Oye, y me sumo a lo de Eugenio, eh. enhorabuena y felicidades por tu trabajo que algún día tendrá que valorarse bien. Yo solamente... Estamos hablando de que el Estado nos presenta la sensación de que es imposible, de que no les interesa, los políticos no lo incluyen y tal, pero quien, quien de, siempre nos dejamos a los que principalmente podrían cambiarlo, que es la judicatura. ¿no? La judicatura se ha visto aquí en Valencia, que está más de parte, de, es una judicatura clerical. Porque aquí cuando se llegó el, el botánico y hizo un... ...un intento de regular en la cuestión de la educación y tal, enseguida, enseguida aparecieron eh, el Tribunal Cust este Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana... A, a, a, ...anulando, atacando el tema de, yo que sé, de, las, de las becas, las prácticas en, en las universidades, eh, en la concertada, en el bachillerato, que, eso no, que no es obligatorio... Solamente se concertaba la, la obligatoria y de pronto te metes y a la infantil. Yo que sé, es que es una intromisión brutal. Es que es la judicatura la que está detrás de estos políticos que se permiten estas alegrías de, de ir a las procesiones y tal, porque sabe que en un momento determinado van a, a apoyarlos como, como esta chapuza que hemos visto con los catalanes. ¿no? O sea, es, es un montaje. De, la, la judicatura, no solamente no se revisó la iglesia, sino que esta judicatura hay que hacer algo. O ahí algo o, o, o nos ponemos a, a, a trabajar este tema os pues o aseguro sea, que va a ser imposible porque yo creo yo creo que toda la impunidad toda esta alegría parte de que tienen el, el respaldo del Tribunal Constitucional del Supremo de todo el sistema judicial es está controlada por la Iglesia sí. y, eh, y algo hay que hacer yo no, perdona no, que quería yo es que creo además que, que hay un gran hay un gran mal detrás de todo esto que yo creo que los partidos políticos no están percibiendo al menos los de los de izquierda y es que el el dar carácter de naturaleza pública a, a unas creencias particulares como pueden ser las católicas y, y al dar preeminencia siempre a lo religioso y a lo católico por encima del poder civil y de las y, y, y del resto de los ciudadanos, yo creo que lo que hace fundamentalmente es deslegitimar la democracia. Es decir, si, si al final el vaciamiento de los servicios públicos hace que coma mucha gente más en los comedores de Caritas eh, porque no hay medios de, para trabajar, no hay dónde vivir. No sé, si al final están comiendo en caritas, pues claro, lógicamente, quien está fidelizando, como se dice en marketing, a los, a los, a la, a los indigentes, pues resulta que es la Iglesia católica. Si al final eh, el colegio es el colegio de los curas, pues al final, claro, resulta que, que el que provee de los servicios de, que tendría que proveer el Estado no es el Estado y, por tanto, no tiene que ver con el interés general y con el común, sino es una eh, creencia concreta. ¿Qué sucede? Que al final, pues es muy es muy lógico plantearse bueno, si la iglesia nos da todos estos servicios, ¿para qué necesitamos el estado? Es, decir, es que yo creo que es, es tremendamente deslegitimador, ese ejercicio es tremendamente deslegitimador de, de, de los principios democráticos y, por tanto, claro que eh, hacer pedagogía política eh, sobre la leicidad de las instituciones y de los cargos públicos puede tener algún coste político, pero alguna vez hay que empezar a hacerlo. Claro que hay que hacerlo, claro que hay que enfrentarse de alguna manera, y decir porque en algún momento hay que empezar a hacerlo. Y hoy por hoy no veo yo, y, no, y, y en la esfera de los partidos eh, que dicen que vienen a cambiarlo, que decían que venían a cambiarlo, lo que observo no es tanto un caminar hacia la laicidad de las instituciones, sino hacia un multiconfesionalismo, que es eh, café para todos. Pero al final las creencias religiosas vienen intronizadas en el centro de la sociedad. Porque son lo importante, las creencias religiosas. Y a partir de ahí, a y vámonos. Vale. Lola. Bueno, eh, Enrique, eh, al principio de, de todo esto, te he oído hablar de la sumación. Eh, el circo. Sí. El circo que se ha montado tremendo, del aguilucho, del cura, el hijo del golpista. De, sí. eh, hasta que yo, por ejemplo, que soy hija de un señor que cavó la tumba de Franco... Eh, no me he puesto contenta ni he brindado por nada. Y la cruz, y los curas, y lo que hay ahí metido, en, en, en, o sea, en sangre, pero en sangre y fuego, mientras eso no se quite, eso no sirve de nada. A ese señor le ha sacado de un sitio y le ha llevado otro. O sea, simple encima, con honores. Pues no, no sé, te quería preguntar, Hombre, algo. te puedo dar mi, mi opinión muy particular, y aquí ya no es la opinión, lógicamente, de Europa Laica. Mi opinión muy particular es que no hacemos ningún bien minusvalorando este gesto. Es muy importante. Para todos los que hemos sufrido, y ya tenemos alguna edad, la represión del franquismo, la dictadura, porque ahora se habla directamente de esto es una dictadura, los mismos, eh, hacía gracia ver a los a, a los familiares de Franco hablar esto es una dictadura, porque <risa> hacía gracia, ¿no? Pero yo no minusvaloraría el gesto de la exhumación. Ha sido un gesto que a mí me parece valiente y que era necesario y que había que hacerlo. Ahora bien, es el principio. Es decir, en, hay gente que dice, no, convertir, resignificar, resignificar un monumento con una cruz que solo la foto aérea es peludna, ya no en un estado que es supuestamente a confesional tener en un valle un casoplón con una cruz gigantesca, lo menos que se puede hacer es para empezar desmontar la cruz y luego vemos y luego vemos a qué dedicamos el resto, que puede ser, que puede ser un este de la memoria como como, como que tienen a Malhausen o tal. Ah, bueno, eso por supuesto, es que estoy partiendo, es que, es que, es que estamos hablando de la recuperación de la memoria, y no se puede recuperar la memoria sin primero sacar e identificar a los que están allí y luego a los que no están allí, a los que están en las cunetas. Es que, claro, estamos hablando de memoria, de memoria en su conjunto. Por eso es un primer paso. Yo no lo valoraría, es decir, eh, porque ha habido ¡Ah, tal teatro. No, me parece importante, pero pero es el principio. Tiene que ser el principio. Si, si paramos aquí, estamos perdidos. Eh, bueno, muchas gracias a los tres. Y, y yo, bueno, lo que se lleva ya unos años observando es que también hay un auge en, en, las, en las iglesias evangelistas en España. Claro. Entonces, un poco, si estamos... bien, el fenómeno que hemos visto en Brasil, que puede desarrollarse en España. Y si hay algún tipo de información o, o estudio al respecto que conozcáis... Y que imagino que a lo mejor el Estado también está subvencionando claro, ¿o no. Claro, claro. Sí, ese es el problema. Que, que con los acuerdos, hay acuerdos también con lo que se llamaban las tres religiones minoritarias de entonces, que ahora ya no son tres, son cinco. Y es un tema más complejo, pero básicamente la musulmana, la, la judía y la evangélica. Y, y la evangelista. Y entonces, claro, el problema es que están recibiendo, ojo, no están recibiendo dinero para culto y clero. Pero algunos ya que hablan del, del multiconfesionalismo de ir hacia adelante dicen, y ¿por qué no ponemos más cruces en la declaración de la renta para otras religiones? Que ya hay por ahí algún loco o alguna loca que lo ha propuesto. Imaginémonos lo que puede ser la declaración de la renta con siete cruces, eso parece un cementerio, tercera, cuarta o enésima casilla, bueno. Pero, claro, están recibiendo dinero, pero no están recibiendo dinero directo para su culto y para su clero. Están recibiendo el dinero que, que, que firmaron un acuerdo en el año 92 eh, para actividades, proyectos, eh, etc. ¿no? Y lo están haciendo a través de una fundación que está radicada en el Ministerio de Justicia, que es la Fundación Pluralismo y Convivencia. Eh, esa fundación está muy inspirada en los principios que estamos comentando, multiconfesionales, que además, en la que está muy interesada la Iglesia Católica, porque dice, hombre, como yo soy inter pares yo soy el machito de la pradera, y para que se note menos que mis privilegios son exorbitantes, y lo ha dicho públicamente, que entren todos, adelante, a, al fondo, al fondo y sitio. Y, por supuesto, no solo no se opone a que reciban, sino que, que lo que haga falta. que el... Entonces, ese es el peligro, que ante ese adelante, porque todas las religiones efectivamente tienen derecho a firmar convenios o a lo que quieran, derecho en el sentido ese de que lo han firmado con el Estado, no es que sea un derecho que nosotros le reconozcamos, pues al albur de eso muchas otras están en la cola de espera diciendo, oye, ¿a nosotros cuándo? El notorio arraigo, bueno, ¿y quién decide el notorio arraigo? El Estado, pero ¿quién le eches es el Estado para decir qué religiones de notorio arraigo? ¿Hay en este país una relación de los fieles de una iglesia si resulta que es anticonstitucional hacerla? Luego, ¿Quién dice que es notorio arraigo? Bueno, pues el Estado está, ha concedido el notorio arraigo a los testigos de Jehová y a los no sé cuántos. Y ya hay cinco religiones minoritarias. o sea, estas dos ya están reclamando un acuerdo con el Estado. Y en esas estamos. Entonces, claro, en ese, hombre, no va a jugar solo la Iglesia Católica como para que no haya discriminación, venga, demos entrada a todas las demás religiones. Ese multiconfesionalismo en el que cada una va a aprisionar a sus fieles en su confesión y en el que, en el que nadie va a prestar su fiel al otro, ni siquiera va a dejar que se, que se case un fiel con el de la otra, y ni siquiera, es decir, cada uno va a quedar atrapado en su, en su casilla y nosotros decimos, y la libertad de conciencia de esas personas, ¿dónde queda? Cuando queden atrapados en su confesión. Bueno, pues este multiconfesionalismo ingenuamente está siendo mm, impulsado por, por partidos de izquierda que venían a renovar, y estamos muy preocupados también. ...secularizada. Sin sí. embargo, aumenta el número de centros... evangelistas, pero así claro. como en la católica... ...sí que sabes, 13TV o la COPE, que es católica... Eh, ...hay como cinco o seis canales... ...de, de claro. sí, sí. pastorales, sí, de evangélicas... Pues ...además, sí, sí. con un discurso muy fuerte... ...una violencia sí, sí, sí. verbal sí, sí, sí. muy potente... Sí, sí, sí. ...y sí, a... no veo que ese contraste... ...de que la sociedad parece que crea menos... Claro. pero en cambio esto va a un aumento, claro, ¿quién está financiando todo esto? Claro, pues pues ahí se están moviendo fundamentalmente las confesiones. Y sobre todo están, están en los… Eh, ha pasado mucho como en, como en Brasil, están, están cazando, pescando en los barrios más marginales. Madrid, por ejemplo, eh, es conocido. Tú vas a Vallecas y en Vallecas una gran cantidad de, los, de las personas de Nia gitana eh, son evangelistas. ¿Por qué? Pues porque han llegado y les dan lo que no tienen. Los ocupan, les dan no sé qué, crean una crean una red de protección en torno a ellos, les dan cursos de, de, de cooperativismo para funcionar con sus furgonetas y no sé qué. Hacen, entonces, vas allí, yo fui una vez hoy, y ves al, evangel, al pastor evangelista, que era un... Un señor al que yo conocía, y bueno, es como si estuviera el Papa, hola, fulanito, y todos en torno a él, todos los, los gitanos, y, dicen, hola, tal, no sé qué, venga", y hacen sus congresos. Y, claro, al, al albur de, de los déficits del Estado, donde no llega lo público, lo privado, lógicamente, está... En ese, en, ahí estamos, por tanto, hay que seguir haciendo un hincapié fortísimo en, en, en todo lo público, porque ese es ahora, ahora mismo el nudo gordiano de la lucha del anti, o sea, del, del, del, del neocapitalismo contra la sociedad, que además se está cargando, y esa es otra discusión que podemos hacer otro día, pero que se está cargando todo lo relacionado bueno, con, la economía, con la economía. un momentito, ¿eh? bueno Enrique, enrique, enrique, enrique. tienes el taxi en la puerta, vale, es un así, placer, nos vemos en Madrid o donde sea. Vale, otra, cuando queráis, vale. ya sabéis que… Sí. Sois un público entregado. Me tenéis aquí cuando queráis. Bueno, pues eh, creo que hay alguna palabra más y podemos ir cerrando el acto. ¿Creo que querías decir algo? No, yo quería comentar que, bueno, yo tanto de legislación como Enrique no conozco, pero sí conozco bastante en Sudamérica. Está muchas temporadas por allí. Y lo de, lo de las iglesias evangelistas... No, comentaros que, que en Sudamérica lo de las iglesias evangélicas es un auténtico desastre. Cuanto más pobres la pueblos pequeños tienen casa sí, casa no, es una iglesia evangelista distinta. Con 50.000 nombres de la salvación eterna, del Dios que viene, del no sé cuántos. Gente, por ejemplo, que se está jugando la vida en Colombia defendiendo los derechos humanos, luego te salen con que no está bien visto lo del baile y es porque son evangelistas, o sea, son una serie de contradicciones, o sea, todo lo que hemos dicho de la Iglesia Católica, yo lo que he visto allí, son peores, son peores. Entonces, aquí la influencia no es mucha todavía, pero desde luego en Sudamérica están haciendo mucho mal, y bueno, lo hemos visto en Brasil, pero es que siguen, siguen extendiéndose, ¿Eh? es un desastre auténtico lo de los evangelistas. Bueno, pues yo ya creo que... Hemos agradecido a Enrique y su presencia aquí, ha tenido que marcharse porque no tiene otro tren más tarde. Y muchas gracias a todas y a todos. Yo creo que las ideas han quedado claras. Eh, son las instituciones, es el Estado, son los partidos políticos quienes realmente tienen que hacer que esta situación cambie. Y la Iglesia Católica pues está cada vez teniendo más funciones que el Estado de alguna manera va perdiendo, como yo decía, se va haciendo cada vez más delgado y, y la Iglesia pues va ocupando cada vez más servicios. Antonio Mobellán tiene varios artículos sobre, sobre el tema, había hecho un estudio para Madrid y era impresionante en muchísimos ámbitos de servicios sociales, de residencias, de centros de dependencia, cada vez más. Él ha dicho lo de las cárceles. Entonces, pues nada, yo como siempre os recuerdo lo del boletín, lo del observatorio de laicismo, la página donde ahí hay muchísima información y aprendemos mucho. Y ya tendremos un próximo acto en diciembre, que celebraremos el Día Internacional de Laicismo y la Libertad de Conciencia, y este año tendremos a la feminista Mimun Tamido que tiene el blog de No nos taparán, es una mujer que lucha por la igualdad y porque las mujeres realmente eh, en países musulmanes no, no tengan que llevar ese velo eh, y otras muchas cosas, no que algunas, algunos grupos también de izquierdas de alguna manera justifican hablando de culturas, es un combate realmente muy duro el que están llevando y, y eso será el 9 de diciembre en la nau en la Universidad de Valencia. Pues bueno, quería, nada más. Yo quería deciros, digo, si, si todo lo que se ha comentado aquí le duele a los laicistas, imagínense a los ateos. <risa> claro. háganse, háganse un poco la idea. <risa> sí Sí, lo que pasa es que al final es en los parlamentos donde se modifican las leyes. El pueblo tiene que salir y tenemos que seguir haciendo muchas cosas, pero finalmente eh, van a ser eh, allá, eh, en ese parlamento autonómico, en el central, donde se cambien leyes de la Constitución y se derroguen los acuerdos, porque si no se derrogan los acuerdos con la Santa Sede, poca cosa va a cambiar. Sí, pero lo hacemos. Sí. Isaura Navarro estaba por aquí. Eh, no sé si ha venido alguna diputada o diputado más o representantes de algún ayuntamiento, pero Isaura, por lo menos, ha estado un rato, con lo cual eh, está bien. ¿no? Pues nada, muchas Gracias. gracias.